Vimos que realmente la educación ambiental y la educación sostenible eh, debe de haber una migración de la teoría a la práctica, en donde no solamente trabajarlos en un libro, en una, en una libreta con los alumnos dentro de un salón de clases, sino que los alumnos manipulen y trabajen todo lo, lo que sea necesario, semillas, plantas, tierra, este, para practicarla y de esta forma estamos eh, formando a esos nuevos ciudadanos. El invernadero escolar, esto es como aquí donde maestros y alumnos nos colaboramos y nos ayudamos a poder tener plantas aquí adentro. Funciona porque es aquí donde germinamos y tenemos plantas. Ya una vez que crezcan ya están en el huerto, en el vivero. Esto es lo que nos ayuda a prevenir que el planeta se contamine. El invernadero es como un hogar, como si fueran plantas bebés. Aquí guardería. es como su hogar, es una guardería los los que los cuidan una vez que ya estén grandes las pasamos al huerto y así como los árboles, una vez que ya estén aquí grandes como estas que están un poquito crecidas son flores y acá son los anacua, estas son pasadas al vivero escolar. ¿Y de dónde sacan las semillas? Las sacamos de diferentes plantas y árboles como los encinos, el árbol, como el encino, el ébano y la nacaboita. Esos son ébanos. Aquí estos son de tomate verde, son una charola germinadora, son pequeñas plantas de tomate verde. Aquí estos son de maravillas, son unas flores. ¿Cada cuánto vienen al invernadero a trabajar? Como de uno a dos días o diferentes días, así va el maestro, nos llama y nosotros venimos a ayudarle. Empezamos con el invernadero, las germinamos y las traemos para acá. Nosotros apoyamos a otras escuelas dándoles de nuestras plantas y de nuestros árboles. También, por ejemplo, podemos llevar a parques o lugares públicos de nuestras plantas y de nuestros árboles. ¿Tú has, ¿tú has transplantado estas? Sí. ¿Y cómo le haces? Pues primero terminamos y luego las plantamos y las regamos y esperamos a que crezcan. Empezamos primero trazando el lugar, lo trazamos y germinamos semillas de plantas florales, las empezamos a sembrar y la mayor parte de esas plantas son germinadas por los mismos alumnos y, y maestros. Tenemos la Roselia, la Salvia leucanta, la Lavanda, la Roelia, la, la grandota que ya al final es la Lantana, que es muy visitada por los colibríes, abejas y mariposas. ¿Qué polinizadores dijimos aquí, que hay aquí? insectos? Hay sí. colibríes, eh, colibrí. Olivri, abejas, bueno, entre los insectos, hay abejas mariposas, escarabajos, escarabajos, escarabajos murciélagos, murciélagos también. Esos son Este espacio eh, ya tenemos eh, cerca de cuatro o cinco años de, de, de, de, de, de tenerlo primero trabajamos lo que es el proyecto de la mariposa monarca en donde al terminar este proyecto eh, duró varias semanas los alumnos eh, les quedaron muchas dudas sobre dónde vivían las mariposas monarcas, eh, de qué se alimentaban y tuvimos que investigar al respecto y nos dimos cuenta que ellos necesitaban un espacio de alimentación y un espacio de reproducción. Entonces aquí tenemos en la parte central y a la izquierda lo que es el espacio de alimentación y en la parte de derecha están las, las asclepias donde se reproducen las, las mariposas y los niños viven Presencialmente, lo que es eh, toda esta metamorfosis de, de lo que es la, la, la, la transformación de las mariposas. Llevamos el registro de 80 especies diferentes de visitantes. visitantes en naturalista. Si los polinizadores no van de flor en flor de las plantas, no, no, no se produce el fruto. Entonces, están en peligro de extinción y si no los ayudamos con estos espacios, nuestros alimentos también están en riesgo de, de, de no, de no poner, poder tenerlos. Entonces, es muy importante para ellos, pero también para nosotros. El Berto Escolar se inició como una educación, como una educación sostenible para que los, para que los alumnos, maestros y, y adultos mayores puedan crear sus propios cultivos. Cuando ya están las flores listas para el verdadero, los pasamos acá al huerto, cuando ya crezcan. Acá también hay calabazas, lechugas, zanahorias, pepinos. Allá atrás también hay como se llama el maíz. Aquí es lo que es la lechuga. No es que pues la acabamos de cultivar y por eso está muy chiquita. Cilantro, mira. Sí, en uh -huh, cilantro. Aquí son los rábanos que ya están casi listos para poder cosechar Bien grande. Y, a, y acá son las calabazas y el melón, de la parte de atrás están las calabazas y de la parte de enfrente está el melón. El melón. ¿Pero apenas va a salir? Sí, apenas está saliendo. Oye Ana María, ¿y cuándo van a cosechar los rábanos para venir mm. al pozole otra vez? <risa> <risa> <risa> mañana. <risa> pues mañana venimos. <risa> que sale nosotros lo llevamos al, a la cocina escolar donde pre preparamos platillos que después nosotros consumimos. Los niños con los maestros se encargan de lo de las semillitas y ya cuando están como decía Alan pues ya se pasan a, a sembrar con la, con la flor o si es el fruto y ya cuando se están a punto de cosechar pues ya se, se trae acá a la cocina para enseñarles a los niños de que lo que se está cosechando que es para, para aprovecharlo nosotros mismos para la comida es importante porque nos ayuda a nosotros mismos o sea saber cómo cómo se diría o sea saber cosechar saber aprovechar nuestros propios cosechas para utilizarlos para la comida